Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo live streaming en directo en el que hablaremos entre directores financieros y profesionales del mundo FinTech. Eh, hoy compartiremos las conclusiones del último evento de la Latina Valley, Club de Debates y de Negocios, donde reunimos un centenar de profesionales de la industria Fintech y con una decena de, de invitados durante la próxima hora y media, esperamos eh, compartiros conocimiento y experiencia y las conclusiones que sacamos de aquel Debate y Networking. A los que estáis escuchando, pediros primero si se oye y se escucha y se ve bien, que eso siempre dejadme en los comentarios para dejarme tranquilo porque estamos emitiendo multicanal, estamos emitiendo en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch y Twitter y siempre es bueno saber que todos los canales van bien. Eh, por favor preguntar, saludar, eh, interactuar porque eh, tanto los invitados como yo leeremos el chat y nos vendrá muy bien tener un poco de feedback por vuestra parte. Así que vamos dando paso a nuestro primer invitado. Muy buenas Luis. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Bien, eh, muchas ganas de compartir la, todas las conclusiones que tuvimos en el último encuentro de FinTech, en el que Michael Page fuisteis patrocinador y sponsor de, de la actividad. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Encantado de, de estar con vosotros, os parece un, un evento súper interesante. Así que espero que podamos seguir contando con, con ese tipo de eventos. ¿Y qué, qué tal fue la experiencia? Porque teníais una mesa de debate propia en el evento y vi que estaba bastante llena eh, durante toda la actividad porque había interés en lo que trataba tratabais de temática eh, de pues, perfiles demandados, eh, tendencias salariales en FinTech. ¿Cuál fue la experiencia y conclusiones principales que tuvisteis de vuestra mesa? Pues mira, eh, en efecto, teníamos una mesa y, y, y la verdad es que yo tuve poca oportunidad de escaparme de la mesa porque, porque tuvimos bastante eh, intervención y, y bueno pues gente que venía a preguntarnos cosas, pues sobre todo para la, eh, temas relacionados con, con la parte de talento, ¿no? con lo que es eh, identificación, eh, atracción y, y retención de talento. Eh, con lo cual, pues, pues la verdad es que nosotros lo pasamos muy bien. Eh, bueno, pues Hablamos con mucha gente en temas, pues, en temas salariales, que hoy ya hablaremos también, posiblemente. Eh, y cuando tuve la oportunidad de ir a otras mesas que también están muy, muy concurridas, pues, pues eh, muy interesante, porque pues, eh, tuve oportunidad de, primero, de conocer mucha gente que no conocía de la industria, de ver eh, amigos y, y, y clientes con los que colaboro actualmente y, y hemos colaborado en el pasado, y bueno, pues eh, muchas muchas cosas de actualidad, las que un evento eh, muy bien tirado porque uh -huh. todas las mesas tenían eh, absolutamente temas de actualidad. Y el tema de tendencias salariales eh, eh, es algo que siempre suele gustar muchísimo y que a la gente le, le, le interesa, sobre todo porque más que más allá de tu propio micromundo, cuál qué se está pagando en el sector, cómo están las tendencias, mucha o no demanda. Eh, ¿Cómo está, Arimo, el tema de, de tendencias salariales en, en Fintech? Eh... Tiene sentido el, el, el matiz de, en el mundo fintech, ¿vale? Porque, porque las tendencias salariales, cuando hablamos de tendencias salariales, que es una cosa que, que nos preguntan muchísimo, es, es muy difícil de homogenizar y más en una industria financiera como la que tenemos hoy, ¿no? Donde hay eh, actores muy, muy distintos, Banca Nacional, Banca Europea, Banca Internacional Americana, eh, Mundo Fintech, dentro del Mundo Fintech hay distintos tipos de fintech, con lo cual pues, también hay, habría que, que separar, ¿no? Pues mundo de pagos, mundo de financiación alternativa, eh, etcétera, etcétera. Pero. Dentro de lo que es esta industria, estamos hablando de pagos, blockchain, financiación alternativa, etcétera, etcétera, os diría que, eh, o te diría que hay una, una pequeña inflación salarial. Porque hay muchísima demanda y esto es un tema pues, tan sencillo como, como oferta y demanda, ¿no? Pues cuando, cuando hay mucha demanda eh, y hay poca oferta de, de candidatos, pues, pues los precios suben. Es así de sencilla. Con lo, lo cual, pues en general eh, vemos que hay un, una, una tendencia alcista en, en los salarios fijos. También vemos que empieza a haber una tendencia alcista en, en, en los bonos, porque son. Muchas de las compañías con las que por lo menos nosotros colaboramos son compañías que ya están establecidas, que llevan cuatro cinco seis años de track record, que ya muchas de ellas han conseguido break even y por lo tanto hoy pues, pues eh, empiezan a dar beneficios y, y la gente que muchas veces ha apostado por ese tipo de proyectos eh, y ha venido a esos proyectos con salarios en ocasiones un poco más bajos de lo que tenían en otros sitios pues ahora se les empieza a recompensar con salarios un poquito más altos y con, y con bonos pues, pues, eh, pues algo mejores, ¿no? Que, en, que en te por las pasadas. También evidentemente se junta a que este año ha sido un año con, con una tendencia o con, donde vemos que hay muchísimo movimiento y hemos pasado pues un año y medio hacia atrás con, con el tema de pandemia pues muy muy complicado para muchas compañías. Y había una hay una problemática en el sector acerca del trabajo remoto, el teletrabajo, el, el híbrido, el presencial puro, eh, trabajadores que eh, no quieren volver a la oficina porque han comprobado que a lo mejor eh, trabajar desde su pueblo o desde la playa haciendo el mismo trabajo les puede rendir y ahora no están del todo contentos con, con el teletrabajar presencialmente. Eh, ¿Qué tendencias se están produciendo y cuáles serían las modalidades de, traba, de trabajo híbrido o no que tú recomendarías? Pues mira, aquí pasa un poco parecido yo creo con, con, con el tema de los perfiles, ¿no? de los salarios. Antes hablábamos de los salarios, de alguna inflación salarial en, en, en algunos nichos de mercado, pero eso luego lo podemos bajar también a los perfiles, los perfiles pues, de tecnología, etcétera, etcétera se demandan más y por lo tanto pues tienen más inflación salarial. En el tema del teletrabajo también tenemos eh, diferencias claras, ¿no? ¿no? es lo mismo trabajar en áreas de digital o tecnología donde la tendencia del teletrabajo es casi completa, a estar en front office y duro donde pues hay una tendencia mucho menos al teletrabajo, ¿no? Eh, de todas formas, esto yo creo que es. O sea, nosotros podemos ver las tendencias, también es, es un tema, yo creo que más para los expertos de recursos humanos, entre los cuales, bueno, pues yo tengo mucha experiencia, yo llevo 16 años trabajando en esta compañía y trabajando de la mano de, del mundo de los recursos humanos, pero yo no soy un experto de los recursos humanos, soy un experto, pues os diría, en, ser, en servicios financieros. ¿no? Pero, pero aquí hay, hay eh, muchos muchos eh, conceptos que se, que se entremezclan. ¿no? El tema de la conciliación. ¿no? Muchas veces hablamos de la conciliación del trabajo, que es una tendencia clara en todas las compañías que, que, que quieren conciliar más para, que, para retener el talento en momentos de, pues de, de bonanza. Eh, y muchas veces asociamos la conciliación con el teletrabajo. ¿no? y Yo creo que son conceptos que no tienen por qué ir ligados. Es verdad que una, un buen teletrabajo bien gestionado ayuda a conciliar, pero mal gestionado, es absolutamente demoledor con, con respecto a la conciliación. ¿no? Yo creo que todos lo hemos sufrido en, en los momentos de la pandemia donde hemos teletrabajado. Yo creo que muchos de nosotros hemos trabajado mucho más estando en casa que, que estando en las oficinas. ¿no? Pero bien gestionado, desde luego, es, es una herramienta fantástica para, para ayudar a la gente. Y es sí o sí una tendencia en el mercado. ¿no? Sí. Tenemos compañías que han tenido eh, teletrabajo, todo, casi todo el mundo ha tenido teletrabajo de forma eh, obligada ¿no? por la situación que teníamos. Muchas de ellas han aprovechado esa tendencia para mantenerla ahora que las cosas ya vuelven a la normalidad, pero hay otras que vuelven, eh, pues diría, a las andadas, ¿no? Digo a las andadas porque, porque yo creo muchísimo en, en, en, en un híbrido, ¿no? en, en poder teletrabajar, en tener flexibilidad y también, evidentemente, en en la oficina, que creo que es importantísimo para muchas posiciones, ¿no? Incluso en tecnología yo creo que es, es, es sano que la gente de tecnología o digital esté cerca del negocio en muchas ocasiones, ¿no? Y ¿cuáles son los perfiles que hoy día se están demandando más en la industria? De cara a más que más los que nos escuchan, por si pueden levantar la antenita y decir, mira, este, esta salida tiene, tiene futuro. Pues mira, fuera de lo que es esta industria, de, de, de todo lo que es el mundo fintech... Para Equity, y M&A, que son áreas de negocio donde nosotros estamos muy focalizados y donde siempre tenemos mucha presencia, sigue habiendo muchísimo movimiento. En el mundo de Venture Capital, que sí que tiene mucho más que ver también con toda la parte de FinTech, porque muchas de las compañías FinTech tienen detrás a de Venture Capital, eh, ahí también hay muchísimo movimiento. Y ya yéndonos a la parte de, de, de FinTech, medios de pago, pasarelas, etcétera, etcétera, yo diría que todo lo que es front office, Está muy, muy demandado, muchísimo, porque hay muchísimos players nuevos en la industria y, por lo tanto, pues, tenemos muchísima demanda ahí. Eh, como también son estructuras que crecen, todo lo que son áreas de soporte, tecnología, por supuesto, digital, por supuesto, eh, áreas de control, finanzas, eh, blanqueo de capitales, compliance, son posiciones que están, yo diría que hoy especialmente demandadas. No sé si me oyes, Emilio. Sí, sí, sí, perdona. Ah, perfecto. Por... Pensaba, pensaba que había, si correr la conexión. No, no, perdona, sí, sí, por favor. No, pues, o sea, yo diría que esos son los perfiles más demandados posiblemente. Eh, también depende de si hablamos de perfiles más junior o perfiles más senior, ¿no? Los perfiles más, más junior, eh, todo lo que tiene que ver con soporte, pues, pues nosotros vemos muchísima demanda. En los perfiles más senior, eh, quizá la parte de ventas es lo más demandado. Uh -huh, es pues uh -huh. gente de originación de negocio. Bien, bien, bien. Pues, ¿y alguna última recomendación antes de, de terminar la entrevista contigo y pasar al próximo invitado respecto a quienes nos estén escuchando y se estén planteando que a lo mejor Fintech eh, sería, sería un camino adecuado? Pero, ¿cómo se tienen que preparar o qué tienen que presentar a un posible reclutador para resultar interesantes? Pues, mira, o sea creo que es muy buena pregunta. Yo soy un... un, un eh... Ahora, me, me, me gusta mucho fomentar todo lo que es la industria fintech porque he visto un, un, un cambio clarísimo de lo que es la banca tradicional, con, con donde seguimos teniendo muchos clientes y seguimos haciendo muchas posiciones, pero la industria fintech, todo lo relacionado con las nuevas formas de, de, de prestar servicios financieros está en auge y hay muchísimas compañías que están creciendo mucho y que lo están haciendo muy, muy, muy bien. Eh, es verdad que hay que tener cuidado. ¿Con quién te asocias? ¿no? ¿En qué proyecto te metes? Pero hay muchísimos proyectos sólidos en mercado que están haciendo unas las cosas y que son sitios súper atractivos para trabajar. Donde, bueno, pues, gente que tenía una experiencia eh, más en el negocio tradicional, pues, pues, puede dar el salto. Y yo creo que es una oportunidad fantástica. ¿Qué se tienen que preparar? Pues, pues yo creo que, sobre todo, eh, a nivel competencial, todo lo que sea relacionado con lo digital siempre va a sumar porque es un entorno muy, muy distinto. Eh, y a nivel, yo creo que más a nivel mental la gente tiene que ser consciente que son compañías muy distintas, con estructuras muchísimo más pequeñas, mucho más ágiles, eh, donde te tienes que remangar mucho más, donde no tienes tanta gente para darte soporte como en los grandes bancos, por ejemplo. Eh, y eso yo creo que es lo, el, el principal cambio que se encuentran en los candidatos que pasan por nuestras manos y que van de una gran entidad a una compañía fintech. Eh, yo creo que es donde más le choca el cambio, ¿no? donde más tenemos que ser cuidadosos para que el onboarding eh, y, y, los, y los primeros 12 meses sean, sean satisfactorios. Pues muchísimas gracias por, por animarte a participar en este live streaming y compartir vuestras experiencias en Michael Page sobre el, el sector de Fintech y espero que nos volvamos a ver pronto en otro evento Seguro que sí, Emilio. Muchas gracias a ti Muchas gracias, Luis. Saludos Saludos. Y pasamos con nuestro siguiente invitado que va a hablarnos acerca de eh, Robot e Inversión Muy buenas, Luis Hola, buenos días, Emilio. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿qué tal la experiencia en, en el último encuentro de Fintech? Pues, pues la verdad es que fantástica. No había participado nunca en un evento como este y la verdad es que fue muy muy interesante. Eh, de hecho, estuve también dando vueltas a unas mesas persiguiendo a gente para intentar vernos y la verdad es que fue muy productivo. Estuvo muy bien, muy bien organizado, muy bien. Me alegro, me alegro. Y quería preguntarte, eh, de cara a los temas que estuvieron tratando en la actividad, ¿cómo se hace el rebalanceo adecuadamente en los RoboAdvisor y cómo funciona? Pues mira, yo te puedo dar, si quieres, un poco de feedback de lo que hacemos aquí en Investment. Por favor. Pero más o menos, creo que todos funcionamos más o menos parecido. Eh, al ser una compañía digital, eh, todo tiene que estar muy bien eh, planificado y muy, todo muy... Que lo hago todo una máquina, porque eso sería imposible. Con 5.000, 6.000 clientes es muy difícil. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es, cuando un cliente se da de alta, le perfilamos su perfil de riesgo y en base a eso le asignamos una distribución de activos. Un porcentaje tanto de renta fija, otro de renta variable, otro de efectivo. Y en función de eso es, es el perfil que, que ha de mantener eh, durante toda su inversión. Entonces, cuando el mercado se mueve, pues a veces puede pasar que tengas más renta variable de la que toca o menos renta fija de la que tienes. Entonces, tenemos un sistema que automáticamente compara cada día las carteras de los clientes con la cartera inicial que se le asignó. Y, por ejemplo, en el tema de fondos de inversión, cada tres días el, el robot lanza las órdenes para que se vuelva a nivelar otra vez eh, la cartera que tenías. Por ejemplo, si tú tenías que tener un, un 30% de renta variable, Distribuida en América, Europa, emergentes, pues el, el sistema es capaz de rebalancear eso para volverlo otra vez a dejarlo como estaba al inicio. Lo mismo pasa con la renta fija, los alternativos, o lo que sea. Incluso si cuando haces una aportación de capital, eh, tu, tu parte de cash, digamos que tiene un poder superior a que tendría que tener, y el sistema es capaz de reconocer que haya habido un ingreso y que hay que invertirlo. Entonces, con eso se generan otra las órdenes para poder eh, rebalancear la casa y que esté otra vez como estaba al principio. Y, y de hecho, si me permites, eh, tenemos un vídeo grabado en Inverme de cómo se hace y veréis que... No, con, con perdón, con perdón, pero no tendríamos tiempo, lo siento. Que no, no, no. Tenemos, tenemos sí, un tiempo un poquito Lo que puedes hacer es compartir en el chat de, por ejemplo, LinkedIn, puedes compartir la URL cuando ahora salgas para Muy que claro. te, puedan, te lo puedan ver. Pues venga, luego lo, lo enseñamos. ¿Y, ¿Y cuáles serían los costes de una, de una inversión sostenible? Guau, bueno, aquí... este fue un tema muy interesante ¿eh? en, el, en el debate que tuvimos eh, con vosotros allí en las diferentes mesas. Hoy, hoy en día el tema de, del ESG está muy de moda y la verdad es que cada vez va a más. Y, y ahí distinguiría dos tipos de costes, ¿no? O sea, los costes que son propiamente no un coste sino una inversión ¿vale? donde cada uno tiene una convicción propia de contribuir a hacer un mundo mejor, un mundo más sostenible. Y para mí eso no es un costo, es una inversión. El hecho de decir, pues, por ejemplo, es un tema muy básico, ¿no? pero si tienes una oficina donde te puedes instalar paneles solares, eh, ecotermia, eh, otro tipo de, de suministros de energía renovables o que no sean tan, tan dañinos para el medio ambiente, pues evidentemente es una inversión al principio, pero que luego... Eh, se recupera vía eh, menos coste o, o más ingresos en función del tipo de, de energía que hayas escogido. ¿no? Y eso, repito, para mí no es un coste, sino es una inversión porque a largo plazo tiene su rentabilidad. Y luego están lo, los costes normativos. ¿no? El, el coste, según el sector al que te dedicas, pues hay una serie de obligaciones en materia de sostenibilidad que ahí sí que es un coste porque ahí el, el retorno es menor, ¿no? O sea, no es un retorno inmediato. Y te puedo poner el tema del el ejemplo financiero. El sector financiero últimamente se está regulando para poder hacer políticas sostenibles en cuanto a las inversiones. Nosotros somos los, los primeros en tener un portfolio ISR, que le llamamos, para poder hacer inversiones que realmente estén alineadas con unos criterios de sostenibilidad. Entonces, eso se está regulando actualmente. Va a ser un coste para las compañías porque tendremos que tener una serie de magnitudes que medir y que comunicar al cliente dónde está el impacto, cómo medimos ese impacto. Pero, bueno, al final también es una parte que, que cada uno pues decide invertir su dinero o su inversión en lo que mejor da a que mejor no todo el mundo, su prioridad es tener mayor rentabilidad, sino también poder mm. contribuir a un mundo mejor. Que la rentabilidad va unida, ¿eh? En estos casos, los perfiles ESG también tienen rentabilidad. Pero mm. es una buena. Pues Luis, muchísimas gracias por hablarnos sobre inversión y Robot advisors. Eh, vos, temática vos. en realidad eh, en el tema de inversión me parece muy, muy interesante. Eh, gracias por tu participación y espero que vengas a un próximo encuentro de la Latina, ¿vale? Seguro que lo haremos. Pues, pues saludos. Gracias. Luis. Gracias. gracias. Y pasamos con Manuel del Inmobility. Muy buenas. Muy buenas, Emilio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el apoyo que prestasteis desde Lead Mobility para que fuera posible este encuentro de, de debate y networking entre empresas fintech. Muchas gracias. Nada. Y, y, y por si eh, eh, Lean Mobility, eh, ¿quiénes sois y qué hacéis exactamente? Lean Mobility es una empresa de tecnología que opera dentro de, del sector de las, las plataformas de comunicaciones como, como servicio. Eh, ayudamos a empresas a comunicarse con sus clientes o con sus empleados, proporcionando diferentes canales de comunicación y, y soluciones en móvil. ¿Y qué, qué tal fue la conversación por las mesas? ¿Algún, algún, ¿Alguna preocupación interés eh, que notaste en mayor medida en los asistentes? Pues la verdad es que estuvo súper estuvo interesante las charlas que tuvimos. Y bueno, hubo mucho, mucho debate pues, eh, sobre el tema del de, de onboarding digital. Estuvimos hablando de pues, esos, los principales retos ¿no? que, que, tiene, que tiene el sector. Y luego también eh, salió el tema del fraude, del fraude online. Y bueno, pues todo, eh, conversaciones relacionadas sobre todo con el smissing, ¿no? que es un, un tipo de fraude ahora pues muy muy, muy de moda, ¿no? que está afectando al, al sector financiero. ¿El sí, el smishing consiste en, en que a través de eh, la persona que te va a defraudar a través del móvil es capaz de leer el contenido de, de un SMS que te llega. Bien, porque ha instalado un, una aplicación en tu, en tu móvil sin tu, sin tu consentimiento. Vaya, vaya. Eh, eh, mm. Entiendo que está muy extendido ese tipo de malware. Eh, está muy extendido, lamentablemente, estamos intentando eh, buscar soluciones en, entre los dos sectores ¿no? que aquí que juegan eh, aquí un papel importante, que son los operadores móviles y, y los bancos, ¿no? que son los afectados, aunque bueno, finalmente los afectados son los usuarios, de, usuarios finales de los, los, de los bancos. Y sí, está bastante extendido y estamos eh, trabajando diferentes organismos, eh, reguladores, y ya te digo, el, el sector banca, el sector operador, para, para buscar soluciones a este problema y buscar soluciones de, alternativas. A la hora de crear una cuenta online, ¿cuáles son los factores del proceso de onboarding digital que más demandan los usuarios de Fintech? Pues bueno, no es, no es nada nuevo decir a día de hoy eh, que tras el COVID eh, ha cambiado nuestras expectativas ¿no? de cómo operamos online, siendo ahora los usuarios mucho, somos mucho más demandantes ¿no? de tener una buena experiencia de usuario. Eh, debido al todo el tiempo que gastamos eh, online nos hemos vuelto más exigentes y ya no, ya no aceptamos tener una experiencia mala online y, y de hecho somos capaces de sustituir a un proveedor por otro en, pues, en cosa de, de minutos. ¿no? Uh -huh. Eh, además de esto, la, las encuestas revelan que España es el país del sur, que, que, bueno, del sur de Europa, que es donde más cuentas online se han creado durante los últimos 12, 12 meses. Creo que es un dato relevante que a mí al, al menos me llamó la atención, ¿no? estar por delante de mercados como, como Francia, que es el mercado donde menos, que no quiere decir que haya pocos, pero en España de los encuestados creo que más del 80% habían creado una cuenta online ¿no? en los últimos 12 meses. Y, y luego dentro de los sectores donde más cuentas online se crean es el sector fintech, vale. Entonces, bueno, pues creo que es un, es un reto importante ahí que tiene que tiene este sector porque lo que demandan los usuarios es algo bastante complicado de conseguir, ¿no? Que lo que más demandan es seguridad que el proceso sea seguro. ¿no? Más del 50% de demanda en seguridad. Pero luego también eh, un 30% de demanda que el proceso sea sencillo y no menos importante, el 20% restante que sea, que sea rápido. ¿no? Eh, a día de hoy eh, todo el mundo va corriendo, ¿no? Entonces no puedes tener un proceso onboarding súper largo porque pierdes, pierdes a los clientes. Eh, estas... Empresas, pequeñas y medianas, ya no hablo de las grandes, que gastan eh, auténticos superpresupuestos, gastan alrededor de unos 10.000 euros en llevar a sus usuarios, en captar usuarios y llevarlos a sus webs. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que luego eh, muchos de ellos tienen procesos de onboarding eh, manuales. Y, y la tasa de abandono es, bueno, yo he visto en diferentes estudios, va van un 60% a un 80% de abandono. Imagínate. Entonces sí. creo, creo que es crucial aquí contar con soluciones de, de verificación de la identidad, que sean semiautomáticos, utilizando toda la tecnología que existe a día de hoy, eh, como motores de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Así que, que bueno, eh, nosotros como líder de, de soluciones de mensajería móvil también recomendamos a las empresas eh, proveer un canal de conversacional, ¿no? Para acompañar al usuario en ese proceso de onboarding, porque teniendo una tasa de abandono tan grande, del, entre 60 y el 80%, si consigues al menos tener a los usuarios eh, acompañarlos durante ese onboarding digital, ya, les, ya tienes una conversación abierta con ellos, que se descarguen o no tu aplicación para comenzar el onboarding, eh, puedes, siempre les tienes ahí para volver a a contactarles, pues si hubieran tenido algún problema en ese onboarding, pues que lo retomen un poquito más tarde. Uh -huh. Así que, bueno, eh, sobre todo ya para, por finalizar, eh, respuesta a esta pregunta, decirte que el sector financiero eh, es incluso más importante esta verificación de la identidad, porque es algo obligatorio. Al ser eh, empresas reguladas, tienen que realizar controles ¿no? que sean legalmente vinculantes, como hacer un chequeo de la prueba de vida y documentar todas estas eh, operaciones de una forma eh, que estén autorizadas para las personas, que estén autorizadas para realizarlas. Mm, Así pues, que sí, sin duda es importante el onboarding digital. Para no, me, me quedo con el porcentaje de tasa de abandono del mm. proceso de onboarding, eh, mm. que me parece bastante elevado, y es que con lo que cuesta un obtener y conseguir que un cliente interesado en nuestro servicio vaya a nuestra plataforma y comience el registro, eh, una pena que, que las tasas habituales del mercado sean tan elevadas. Y me quedo también con, con lo que comentas de, de la pequeña revolución que ha significado en el mercado español el, el, el ser los primeros en número de alta de cuentas bancarias online. Yo entiendo que por nuestra, nuestra cultura, por lo sociable que somos, por lo de que nos gusta recomendar, eh, España fue líder en sus tiempos en adopción de Google, de WhatsApp y ahora parece que, la, que las cuentas online. Pero um, has, has comentado sobre que el, el, las técnicas de, de, de, de ataque eh, con temática de seguridad en, en temática de fintech y es que el teléfono móvil se ha convertido en una extensión natural de nuestra identidad digital, siendo una pieza clave para realizar transacciones con, con confianza en el mundo digital. Entonces, ¿cómo ¿Se pueden prevenir los fraudes que más nos están impactando hoy en el mundo fintech mm. Pues bueno, to todos sabemos que nuestra identidad a día de hoy es mucho más que la fecha de nacimiento, ¿no? O nuestro pasaporte o, mm. o DNI. Y los datos que se pueden extraer a través de nuestro móvil pueden proporcionar un complemento crucial a la hora de entender a un individuo en este, en este nuevo mundo ¿no? digital que, en el que operamos a día de hoy. Las identidades suelen ser verificadas a través de documentos físicos o a través de nuestra historia crediticia. Sin embargo, los datos creados por el uso de un dispositivo móvil pueden ayudar como una capa adicional a incrementar esa confianza eh, a la hora de verificar una identidad online. Después de todo, el número móvil es algo personal ¿no? de todos nosotros y se ha convertido en la plataforma primaria que utilizamos en nuestro día a día. Lo primero que hacemos nada más levantarnos, eh, al menos yo y creo que, que mucha gente es mirar el móvil. Es lo primero que hacemos antes de acostarnos también, aunque no deberíamos hacerlo, pero lo hacemos. Lo utilizamos para comprar vuelos, conciertos, comprar en el supermercado, que reservar un taxi... Bueno, los casos de uso son innumerables. El saber que esa persona es la propietaria de un móvil, yo creo que es una forma muy robusta de validar y autenticar una, una identidad online. Eh, la información que podemos eh, obtener a través de, del móvil puede ayudar a prevenir fraudes ¿no? emergentes a día de hoy. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero, por mencionar dos, eh, la creación de identidades sintéticas o, o lo que es la ingeniería social, ¿no? El que capturen datos tuyos para acceder a tus cuentas, por ejemplo, bancarias, ¿no? Que es lo que estamos hablando aquí a día de hoy. Entonces, soluciones como, como, soluciones vía API, ¿no? Como saber si ha habido un cambio de SIM en tu, en tu móvil, lo que se conoce como el SIM swap, eh, pueden, pro, pueden prevenir, ¿no? el. El que, la creación de una identidad sintética durante esta fase de onboarding digital que comentábamos en la pregunta anterior y además también puede prevenir el, el tener esta señal ¿no? de saber si ha habido un cambio de SIM en tu móvil puede prevenir a que entren en tu cuenta bancaria, ¿no? lo que se conoce en inglés como el account takeover y, y que puede ser víctima tras haber sufrido un fraude de tipo de ingeniería social. Uh -huh. Así que, bueno, estas señales que tenemos en el móvil o en la red móvil ¿no? de los operadores de comunicaciones pueden, pueden ayud ayudar a prevenir todo este, todo este tipo de fraudes. Uh -huh. Me suena que el SimSwap eh, lo he escuchado como eh, causa de más de un, más de un ciberrobo de, de, de cantidades importantes de dinero. Me suena, ¿verdad? Sí, lamentablemente en los últimos años... Eh, bueno, pues eh, ha habido muchos, bastantes casos, ¿no? Aquí en España. Sí que es cierto que los malos, ¿no? Como les llamo yo, no habían llegado todavía a este país y estaban en primero empezaron a impactar más en otros mercados como eh, Sur de América, como Brasil, México, eh, aquí en Europa más UK. Eh, pero sí que es cierto que los últimos, yo diría, dos, tres años, quizá también por, porque nos hemos convertido en usuarios más digitales que antes. Está, es, un, es un fraude afectando a toda la banca aquí en España, lamentablemente. Pero como os digo, con este tipo de, de soluciones, pues se puede prevenir y, y minimizar bastante este tipo de fraude. Pues muchísimas gracias por, por tu participación en este directo y por el apoyo del Leet a este último encuentro de Fintech. Espero veros en próximas actividades. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Sin duda estaremos en, en otros eventos. Un saludo. Saludos. Y vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, Santiago Muy buenas Santiago Te estás muteado, perdón hola, hola. Muy buenas, Ahora, hola, hola Buenas, ¿Qué tal, ¿qué tal fue la actividad de Fintech? Muy bien, la verdad es que fue muy interesante Con una gran variedad de mesas y de temas Y sobre todo gente muy interesante En eso me, me gustó mucho pues eh, me comentaste que en tus mentorías eh, detectabas bastantes problemas en relación a la gestión financiera. ¿Qué problema te encuentras habitualmente más en tus mentorías? Bueno, mira, eh, yo creo que podemos detectar dos tipos de problemas. Uno, digamos, que es un poco menor y el otro sí que es un poco más grave. El tema menor es el, el famoso plan financiero a cinco años, que mucha gente desarrolla para presentar al banco, para poder presentárselo a otras empresas e inversores. Y el, el principal problema en ese sentido es que eh, difícilmente una empresa que está comenzando puede saber eh, qué va a pasar a cinco años. Entonces, a duras penas puede saber lo que va a pasar mañana difícilmente lo que va a pasar dentro de un mes, pero a cinco años eh, es prácticamente imposible. Entonces, al final son estados financieros inventados, que no sirven de nada. Y eh, que algunos emprendedores incluso eh, lo, lo usan como guía, no como esto es lo que yo me he propuesto, o sea, que hasta se lo creen. Y es realmente complicado. Aparte de, eh, claro, tú estás haciendo ese balance, esa previsión a cinco años cuando ni siquiera tienes actividad, no, no has empezado a tener clientes, no sabes cuánto te va a costar captar un cliente. Entonces ahí es un, un problema importante. Pero bueno, como te digo, es un problema menor. El problema más grave que sí que detecto es eh, en estas previsiones no se tienen en cuenta todo el tema de impuestos. O sea, eh, lo que te cuesta eh, contratar a, pues, a personal, lo que te cuesta emitir una factura. Que, entre comillas, vas a renunciar a un 21% de todo lo que factures. Entonces, eh, te encuentras emprendedores muy entusiasmados diciendo, mira, voy a vender este producto, voy a ganar tanto, voy a... Pero claro, cuando tú le, le sacas, oye, bueno, pero ¿y cuánto te va a costar esta oficina? ¿Y cuánto te va a costar esta línea telefónica? ¿Y cuánto te va a costar estos cinco empleados que tú tienes previsto? ¿Pero has tenido en cuenta que tienes que pagar seguros sociales? ¿Has tenido en cuenta que tienes que pagar tu IRPF? ¿Has tenido en cuenta? O sea, son muchos elementos que no se tienen en cuenta. Entonces, eh, muy posiblemente eh, de cada 100 euros que este emprendedor pueda ingresar, 40, 50 euros en, se van en impuestos. Fácilmente. Y después eh, no tienen en cuenta el coste real de, de publicitarte. O sea, mucha gente se piensa que con meter 100, 200 euros al mes en Facebook Ads, que con eso se van a hacer millonarios. Y nada más lejos de la realidad. O sea, hay un primer recorrido, ese primer año o esos dos primeros años, que realmente cuentas con una única fuente de financiación, que son tus ahorros, tanto para vivir a nivel personal como para mantener tu empresa. Y ya si tienes hijos y una familia a la que mantener, pues es realmente complicado. Y esto es un poco lo que lleva a que muchas empresas en el primero o segundo año terminen yéndose a pique. Pues de, de hecho, por ejemplo, a, lo, a los emprendedores que me vienen para que los mentorice les suelo recomendar... Que solo en el primer mes de marketing se gasten tanto dinero como todo el desarrollo de, del propio producto. Y, y es que al final el problema es que, que, que somos demasiado optimistas con, lo, con los planes que se generan. Y cambiando de, de rubro, ¿cómo de importante es el liderazgo y desarrollo humano en el crecimiento efectivo de las empresas? Pues es importantísimo. O sea para Una empresa va a llegar hasta donde llegue su, su líder. Y el líder va a llegar hasta donde lleguen sus conocimientos. Entonces, es fundamental que el líder esté preparado en todas las áreas, especialmente en el área humano, para poder eh, tener motivado a todo su equipo de trabajo, para automotivarse él mismo y eh, para poder empujar de esa maquinaria. Es muy difícil eh, cuando estás comenzando... Eh, ...tener motivado al equipo cuando no hay resultados, porque es que es verdad, al principio sí te motiva un poco el, oye, que vamos a sacar el producto, que vamos a lanzar, que por fin, que ya lo tenemos, que es nuestro primer cliente, pero claro, luego eh, cuando estás esperando del primer cliente al segundo y cuando ya empiezas a ver, oye, que se acaba el dinero, que necesitamos 50 o 100 clientes al mes, pero ya, eh, es fundamental... Que el, el líder sepa motivar a su equipo y le, sobre todo sepa identificar de cada empleado cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones y hacerlo un poco de forma personalizada. Es cierto que esto es más fácil en empresas pequeñas que en empresas, pues, ya más grandes, ¿no? Que quizás si tienes a 300 empleados a tu cargo, es muy complicado que puedas saber qué miedos, qué necesidades puede tener empleados empleado. Sin embargo, sí que existen software que te pueden ayudar en esta tarea. Entonces, es, es fundamental que las empresas cuenten con líderes preparados, con jefes de, de, de equipo que estén preparados, que se les formen a nivel de desarrollo humano. O sea, personas que, que sepan entender a las personas. Que sepan que sus equipos están formados por personas que tienen inquietudes, que tienen miedos, que tienen necesidades. Personas que a su vez están influenciadas por sus parejas, por sus hijos, por sus padres, por sus compañeros. Encontrar ese equilibrio entre competitividad y facturación. Ese equilibrio entre, oye, pues sí, ponemos un futbolín para que podáis jugar, pero tenemos que facturar. Aquí no todo es poner futbolines y lamparitas de estas de, de cera. O sea, el rollo imitar Google, ¿no? no por poner eso vas a facturar mucho más. Entonces hay que tenerlo clarísimo. Y, y, y ya por, por terminar, eh, un poco un tema más cercano entre tú y yo, creo que vuelves al presencial en breves. Vuelvo eh, el 14 de junio de este año, organizo la cuarta edición del foro de liderazgo empresarial y lo hacemos en presencial en el Hotel Intercontinental, en la Sala Granados, que es una sala, bueno, la claro, verdad es que impresiona mucho y con unos ponentes del más alto nivel como el propio Emilio Márquez y otros muchos ponentes, empresarios, inversores, periodistas, directivos, business angels, o sea, un, un evento de, de lujo que yo invito a todo el mundo a, a que como mínimo le eche un ojo al evento, lo pueden ver en santiagovitola.com barra Fle. De foro de liderazgo empresarial y bueno, va a ser como los anteriores foros que ya se han organizado, que han tenido muchísimo éxito, muchísima repercusión no tanto como los tuyos, ya me gustaría pero eh, se bien, hace lo que bien. se puede y por lo pues menos está. te vamos a tener ahí eh, también es importante tenerte. Santiago, todo un honor eh, ser ponente en vuestro foro de liderazgo empresarial y nos vemos, nos vemos pronto y ya en persona, que eso siempre está muy bien. Sí, nos vemos pronto. Muchas gracias por invitarme. Saludos. Hasta luego. Y pasamos con Oscar, Oscar Noñeras. Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento, de, eh, porque la última actividad de Fintech prácticamente duplicamos asistentes. Y fue un placer mm. poder contar con vuestro apoyo como sponsor con, con Translation. Muchas gracias por hacer lo posible. Gracias a, a ti y a la Latina. Eh, en esta ocasión no estuve yo, estuvieron mis compañeros Marki y Marta, pero ya me han comentado que estuvo muy movidito. Sí. Eh, entonces, eh, pasando a materia, y es que eh, la mayoría de las veces para lanzar una campaña de marketing en otro mercado diferente al, al nuestro natural no es suficiente con una traducción. Eh, ¿Qué servicio y qué... qué ¿Qué recomendarías a nivel de consejo para esa internacionalización eh, realizarla de una forma lo más adecuada posible? Aquí, de hecho, hablando, hablando de pagos, tendríamos mucho de qué hablar, ¿no? Y entiendo que es lo que comentaron también mis compañeros, ¿no? Eh, en el sector fintech, obviamente, estamos hablando de que son traducciones muy... Eh, especializadas, ¿vale? porque es un sector eh, financiero, pero luego al mismo tiempo se mezcla la tecnología, ¿no? con lo cual eh, aquí hablamos de que eh, bueno, pues eh, las personas que se encargarían de hacer este tipo de, de internacionalización tienen que tener muy claro eh, el tipo de, de, de terminología ¿no? y de términos que se utilizan. De hecho, varios de los clientes que tenemos de este sector eh, que hacemos, bueno, pues hacemos desde traducción web a, a, a traducción de, de contenidos, eh, así como más de marketing, se quejaban ¿no? de, de antiguas agencias de traducción o empresas de traducción con las que trabajaban, que eran traducciones demasiado literales. ¿no? Y yo creo que, que, que por ahí es un poco el, el tema. ¿no? Y cuando hablamos de marketing, eh, ya sabes tú que nosotros somos expertos en un servicio que se llama Transcreación y sobre todo sirve para eh, eh, ese tipo de materiales de marketing o, o, o las landing pages eh, de los servicios ¿no? de, de, de pago eh, que, tiene, que tiene como objetivo... Eh, persuadir, ¿no? Eh, porque obviamente cada cultura es diferente y como muy bien sabrá todo el mundo que nos está escuchando, en cada país eh, existe un método de pago eh, preferido, ¿no? Eh, y depende mucho de la cultura, pues al mismo tiempo si lo que queremos es enganchar a esos eh, nuevos usuarios de ese país, pues obviamente tenemos que utilizar un servicio de transcreación que va más allá de la traducción palabra por palabra, ¿no? Que, que tiene tiene el, el foco en, en la persuasión, ¿no? En, en hacer que ese usuario, eh, bueno, pues compre nuestro servicio o utilice nuestro método de pago o etcétera, ¿no? Y no hay nada como las crisis para agudizar eh, el ingenio eh, y las ganas de, de salir del propio mercado, que una, es que una crisis como la que estamos viviendo. Y desde vuestra atalaya de tener muchísimos clientes que están internacionalizando, ¿alguna tendencia, alguna oportunidad, algún mercado, algo que, que tú veas a nivel de tendencias eh, de lo que está pasando por delante de On Translation? Bueno, mira, justo creo que fue la semana pasada que publicaron este estudio eh, desde la revista de, de Crossborder, ¿no? E-commerce, eh, e que decían que, que había pegado un boom muy, muy, muy grande todo lo que es el de, los negocios digitales, ¿no? Españoles, eh, a, a, o sea, vendiendo, vendiendo en Europa, ¿no? Y yo creo que Europa, obviamente, siempre, siempre ha estado en el foco de las empresas, pero desde, desde la pandemia yo creo y, bueno, o vemos, vamos, experiencia de primera mano, que están tirando muchas empresas hacia los nórdicos, ¿vale? Es decir, Suecia, Finlandia, eh, Noruega, ¿no? Eh, están tirando mucho hacia allí, ¿no? Eh, obviamente, países del este como Polonia... Eh, que, que bueno que ya había despuntado un poquito ahora yo creo que están, están bastante eh, asentados ¿no? y ahora ya será por, muy por hecho no también eh, quizás ayudados por eh, porque Amazon también ha abierto allí etcétera etcétera pero pero bien eh, y traducciones yo creo que en... la tendencia está por ahí y eh, traducciones en marketplaces eh, se suele pedir mucho Oh, sí, sí, sí, muchísimo. De hecho, cada vez más. <ríe> eh, porque, claro, ahí ya no solo entra eh, la transcreación ¿no? que estábamos hablando ahora, ¿no? sino que si pretendes hacer realmente una buena traducción de un listing para Amazon, por ejemplo, tienes que tener en cuenta las palabras clave, ¿no? Y entonces tienes que hacer también un estudio de palabras clave para introducirlas dentro de esos listings en Amazon, ¿no? Entonces, realmente hay muchas empresas que empiezan la internacionalización. Por Amazon, ¿no? Eh, prueban el mercado con Amazon y si eh, ven que tienen tracción, pues entonces ya se pueden a hacer su, su eh, localización de su tienda online, ¿no? Uh -huh. eh, aquí es que entran muchas cosas en juego y, y ya sabes tú que a nosotros nos gusta mucho trazar estrategias de internacionalización uh -huh. y, y, bueno, pues... Eso sí, muy interesante. Y hablábamos con Manuel de Lead Mobility sobre onboarding y comentaros a los que estáis de audiencia que el onboarding como cliente de OnTranslation fue de los mejores. Muchas eh, gracias. Que eh, es un factor característico vuestro, es muy positivo. Eh, ¿Por qué tanta molestia en el onboarding? Claro, porque yo creo que, que si lo que pretendes es convertir a los clientes en embajadores de tu marca ¿no? y, y que, que, que se acaban enamorando de ti y, que, y convertirlos en amigos, ¿no? porque al fin y al cabo eh, te puede entrar un cliente, pero luego tenemos clientes que llevan con nosotros 10 años ¿no? y eh, realmente eh, el que obviamente quieren un servicio de calidad ¿no? y que le resuelva su problema… Pero eh, tienen que tienen que ver que tú les acompañas en todo el proceso, ¿no? Y entonces ese servicio de onboarding, ya no solo de onboarding, ¿no? sino de la experiencia en todo, a lo largo de todo el recorrido del cliente, ¿no? Eh, tiene que ser, yo creo, muy, muy, muy interesante, y yo creo que es un factor súper diferencial, no solo en una empresa como la nuestra, sino en cualquiera, ¿no? Pues creo que creo que nos vemos la semana que viene. Eh, no, a mí no, pero <ríe> creo que va a Mark y Marta, pero, pero sí, obviamente como en translation no nos podemos perder el evento presencial que haces en Barcelona, que además me da mucha rabia no poder asistir, pero yo pues, seguro que va a ser estupendo como todos los que se organizan en presencial aquí. Volveremos por Barcelona después de verano, o sea, que, que nos vemos el... Nos veremos seguro. <ríe> Muy bien, Emilio. Gracias por el apoyo de Translation a las actividades de la Valley y en esta, en esta semana que viene nos vemos, pero que nos vemos en, en, <risa> en sala virtual, sí que nos vemos pronto. creo. Exacto. Muy bien, Emilio. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Y vamos a pasar con eh, otro Oscar, que, eh, donde vamos a hablar acerca de eh, blockchain. Muy buenas, Oscar. Hola, buenos días, Emilio. Bueno, primero, gracias por, por la invitación y por, por estar aquí contigo. Un placer. ¿Qué tal te pareció la actividad? ¿Cuál fue tu, tu feeling? Pues la verdad es que fue una pasada, ¿vale? Hablando pronto y rápido. Eh, de hecho, en la, en la sala ¿no? en la que estaba yo, yo dentro, que era en la tema de criptomonedas y blockchain, no había sitio, ¿no? Yo recuerdo que salías un momento alguna cosa e intentaba volver a entrar y era complicado, ¿no? Estuve deambulando un poco por otras salas, ¿no? La de fintech y demás que hubo súper interesantes y ocurría lo mismo. Había una asistencia tremenda. Además, hubo mucha participación, ¿no? Y en las salas en las que estuve, no solo tuve la oportunidad de hablar, sino de escuchar muchísimo, ¿no? Que la gente estaba muy participativa y eso es súper importante, ¿no? En, en un evento. como en, sí, en el Sí, de hecho, eh, eh, la mesa tuvo tanto interés que eh, creo que voy a hacer un evento B2B específicamente para, uh -huh. para cripto, blockchain y bitcoin. Y quería preguntarte, ¿cómo ha evolucionado la tecnología blockchain desde los comienzos hasta hoy? Bueno, pues la verdad que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo, sinceramente, mucho más de lo que hubiera pensado hace tan solo unos pocos años, eh, las personas que llevamos en esto algo de tiempo, ¿no? Vemos cómo Blockchain ha pasado de ser ese libro de contabilidad abierto para las criptomonedas, para Bitcoin y el resto de ellas, a lo que se empieza a denominar algo como una panacea, ¿no? Que yo realmente no, no estoy nada de acuerdo con, con esta palabra. El Blockchain ha demostrado a través de las criptomonedas que es apto ¿no? y que funciona en el sistema financiero, pero es mucho más que eso, ¿no? Hoy en día, pues vemos, ¿no? Como las DAOs, las eh, Autónomas Administraciones Autónomas Descentralizadas, lo que hacen es permitir generación de grandes comunidades internacionales que se conectan, ¿no? Actualmente de una forma totalmente distinta, totalmente descentralizada y transversal a lo que hasta la fecha habíamos conocido, ¿no? Es algo que está estableciendo un nuevo tipo de relación de confianza en todo el planeta, ¿no? Y de lo que fue, por ejemplo, en 2014, cuando yo empecé a conocer un poco. Sobre la tecnología, hoy vemos ¿no? ya como proyecto de trazabilidad, eh, sistemas de voto, tokenización de inmuebles, no algo que parecía eh, súper extraño, ¿no? el poder dividir ¿no? la, la parte de un inmueble y poder invertir en ella, alquilar, vender. Bueno, como estamos viendo, como la Web3 está ganando el nuevo terreno con los NFTs, el metaverso, bueno, todas estas cosas pues realmente no serían posibles si la tecnología blockchain no, no existiera desde hace tiempo. Yo es que de la, de la tecnología blockchain estoy realmente muy convencido, no tanto de, de, de algunas de las aplicaciones prácticas que estamos llevando, pero personalmente creo que, que va a ser el futuro, indudablemente. ¿Y en regulación de las criptomonedas, considera eh, necesarias las regulaciones que se están implantando en este momento? A ver, la, toda regulación es necesaria. ¿no? Cuando aparece una mm -hmm. nueva tecnología, como en este caso la tecnología blockchain que va bueno, pues digamos residualmente con las, con las criptomonedas, cualquier regulación es buena, sobre todo porque si estás pensando ¿no? en generar un proyecto, no sabes a qué regulación a tenerte y eso es muy complicado, ¿no? el, poder hacer un, el poder hacer un proyecto cuando no existe una regulación o cuando todavía no está muy clara. ¿no? Pero sí creo que es necesario que esa regulación de estos criptoactivos, creo que debe hacerse con cabeza, ¿no? desde, desde mi modesta opinión, eh, habría que tener en cuenta distintos, distintos factores y sobre todo no ahogar el emprendimiento, es decir, que por la regulación no se permita el emprendimiento y que veamos, como estamos viendo un poco a día de hoy, como mucho talento asociado a estas tecnologías, a las criptomonedas, a la tecnología blockchain, está saliendo lamentablemente de nuestro país porque no encuentran ese, ese, ese match, digámoslo así, con, con la regulación. ¿no? Yo personalmente, lo último que hemos visto ha sido la ley ¿no? de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cuanto a la relación de la publicidad de los criptoactivos. Me parece bien, ¿no? creo que es importante que que se avise que los activos se pueden perder, etcétera, etcétera, que son inversiones de riesgo, que eso lo conocemos todos, pero no está de más, ¿no? El que el que haya que avisarlo. Pero por ejemplo, lo que no podemos llegar, no sé si, bueno, supongo que las personas que están viendo ahora mismo esta entrevista y hasta incluso tú mismo, Emilio, durante esta uh -huh. semana pasada y la anterior hemos visto por las calles de Madrid enormes, ¿no? Publicidades, enormes carteles enormes de publicidad de una empresa del sector. No voy a dar datos por no hacer uh -huh. publicidad pero que las advertencias ¿no? de este anuncio ocupan dos tercios del cartel. Es un poco una publicidad, un poco, digamos, en broma, ¿no? Digámoslo así, pero realmente uh -huh. si tú quieres hacer publicidad de algo y tienes que poner dos tercios de la capacidad del cartel en las advertencias, la publicidad se queda muy pequeña, ¿no? Por lo cual, creo que habría que hacer una reflexión, ahí deberían hacerlo ¿no? los reguladores conjuntamente con las empresas, ¿y por qué no? Bueno, pues con actores del sistema que entienden o que conocen todo esto para hacer una regulación conjunta y que sobre todo, bueno, que el talento español que no salga, por favor, que se nos quede en nuestro país, que nos hace mucha falta. Y la criptomoneda como moneda de curso legal, ¿crees que el caso del Salvador va a ser un hecho aislado o va a ser replicado en el futuro? Bueno, yo creo que, que se ha replicado lo que pasa que todavía queda tiempo, ¿no? Digamos que, que lo que ha hecho Nayib Bukele, el presidente de, de El Salvador, para mí es un hecho sin precedentes, ¿no? Ha creado la primera criptonación. Uh -huh. Y, uh -huh. y bueno pues la verdad y, que es le están algo que zumbando es y le están zumbando desde todo punto de vista sí sí sí sí pero si te das un poco a la idea Emilio si miras un poco la parte de marketing no que, que como, como presidente como estado como nación ha hecho ha hecho el presidente Buquela y me parece increíble no porque realmente los uh -huh. pues, que le seguimos yo lo sigo desde hace mucho tiempo y en especial desde que adoptó Bitcoin pues le ves hasta incluso cómo da órdenes a sus ministros a través de Twitter, ¿no? O sea, para mí me parece un genio del marketing, ¿no? Independientemente de que luego el pueblo, porque realmente, ¿qué ocurre? Que si las personas que lo tienen que utilizar, que somos tú y yo, por poner un ejemplo, no estamos formados en cómo utilizarlo y nuestro gobierno lo adapta como moneda de curso legal, ostras, yo lo veo complicado, ¿no? Y tiene una labor bastante importante en cuanto a divulgación, en cuanto a que la gente maneje y se acostumbre a manejar las criptomonedas. Sí. Pues desde luego, desde el punto de vista de comunicación, un caso de comunicación política de gran éxito. Lo que no sé cómo será vivir ser en el salvador, ni qué opine los salvadoreños, no lo sé. Seguramente habrá voces en contra, pero desde el exterior eh, resulta un caso paradigmático de buena comunicación política. Eh, y por cierto, eh, si, si visitamos tu comunidad, eh, Territorio Bitcoin, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues os vais a encontrar con, con información acerca de todo esto que hemos estado hablando, un poco de, de las criptomonedas, de la tecnología blockchain, desde un punto de vista independiente, ¿vale? Nosotros eh, no dependemos ni de ningún Estado, de ningún gobierno, de ninguna subvención, tampoco dependemos de ninguna empresa, ¿no? Intentamos que todo el contenido nuestro sea original y que sea propio, con lo cual vas a encontrar información independiente sobre todo esto, desde un punto de vista distinto, no somos un gran medio de comunicación, como podrían ser, bueno, pues eh, tenemos con idea de otros estos otros que son, muchísimo más grandes que se dedican a hacer noticias. Pero bueno, nosotros tenemos nuestro espacio no, y tenemos nuestros seguidores que también lo sumamos un poco con, bueno, con eventos online. Todo este periodo que ha ocurrido en la pandemia tuvimos que dar la vuelta, a la tortilla ¿no? de hacer esos, esos eventos presenciales, pasarlos online. Pero ahora hemos vuelto ¿no? a hacer esos eventos presenciales con la intención de informar, formar y, por qué no, también crear una cultura ¿no? alrededor de esta, de esta tecnología, de estas criptomonedas que cada día están siendo mucho más populares y que la gente entiende, pero necesita conocer y comprender, ¿no? Y, y siempre de la manera más sencilla posible. Pues muchísimas gracias, Óscar, por participar en el evento que organicé de Fintech. Y espero que nos volvamos a ver en una próxima ocasión. Seguro que sí, Emilio. Yo de nuevo darte las gracias a ti y bueno, a todas las personas que han estado aquí aguantándome un poquito este ratito. Un fuerte abrazo, Emilio, y muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Y pasamos con. Laura que nos va a hablar acerca de tendencias en pagos. Eh, muy buenas. Muy buenos días, Emilio. Encantada de estar aquí. Un placer y, y gracias por el apoyo que desde Pcomet eh, prestáis a las actividades de Comercio Electrónico y Fintech de, de la Latina. Vale, muchísimas gracias. Eh, primero todo, ¿cuál, ¿cómo fue tu experiencia en la, en la mesa de pagos en el evento? Eh, ¿De qué estuvisteis hablando? ¿Cuáles eran la, las mayores preocupaciones e intereses de los asistentes? Bueno, pues un poco como han ido comentando los compañeros, eh, hubo muchísima participación, eh, resultó súper interesante de cara bueno, a establecer contactos, a, ¿no? a hacer un poco de networking, pero también principalmente pues, eh, a escuchar también a, a otros profesionales, eh, a otros comercios y bueno, pues a ampliar perspectivas ¿no? y, y bueno, pues eh, fue muy interesante la verdad. Y qué, qué, como especialista y experta en el sector, ¿cómo crees que evolucionarán los pagos en el próximo par de años? Bueno, pues eh, la pandemia sin duda eh, aceleró al, eh, algunas costumbres y hábitos en los consumidores, trayendo consigo cambios en, en la forma de pagar, ¿no? En esta materia, bueno, pues tenemos que diferenciar la, la experiencia de pago del cliente, si esta va a ser en un, en un entorno presencial o, o en un entorno online, eh, todo cambio va a venir siempre de la mano de, de nuevos avances en tecnología, así como de la adaptación de esta tecnología ¿no? a, la, a la normativa y la regulación vigentes. Y bueno, pues un poco en, en, en lo que es en el entorno presencial, en primer lugar está la tecnología contactless o contacto cero, que aunque esta tendencia viene de algunos años atrás se consolidó en los meses posteriores a, a la pandemia aumentando lo, los pagos sin contacto a, a través de wallets digitales como Apple Pay para dispositivos de Apple o Google Pay para Android y bueno pues eh, se espera que durante los próximos años esta tecnología siga en aumento y permita disminuir las fricciones en, en la experiencia de pago haciendo pues desaparecer el, el pago con plástico para llevarlo a un pago móvil mucho más a mano ¿no? que, que, que la tarjeta y bueno, pues en segundo lugar, en el entorno presencial y como complemento al pago móvil, pues los productos wearables, que son aquellos dispositivos ¿no? que incorporan tecnología para facilitar nuestras tareas diarias y que llevamos cómodamente, como pueden ser, pues por ejemplo, un reloj, un anillo, una pulsera. Y la ventaja principal es poder realizar pagos directamente desde, desde los dispositivos sin necesidad de llevar físicamente la tarjeta o, o el efectivo, y por tanto, pues eh, ofrecen flexibilidad a la hora de, de salir a hacer actividades deportivas o de ocio, reducen los tiempos de espera y bueno, pues le dan al usuario mucha más independencia. Y bueno, actualmente se han probado con, con por ejemplo, en festivales eh, con gran aceptación, y en los próximos años se espera que en el sector turístico se, se incremente su uso. Y bueno, pues lo que es en la parte, en el entorno online, en los pagos online, la tendencia es eh, al pago sin fricción o, o fricción less, eh, que se trata un poco de la tendencia hacia nuevas experiencias de pago en las que se plantea una experiencia de pago más fluida y sin fricciones. El, el uso de herramientas como la tokenización y la autenticación biométrica facilitarán la transición de, del pago con fricción a un pago más, más personalizado. Y más fluido, ¿no? poder mirar por ejemplo pues el, el móvil y autorizar un pago con nuestro iris o poner el dedo en el lector de huellas como herramientas de autenticación para evitar pues tecleos innecesarios o tener que abrir aplicaciones donde ir a buscar cómo autorizar el pago ¿no? la tendencia será simplificar la, la experiencia en algo mucho más personal y vinculado al, a la persona del pagador aportando una mayor sensación de seguridad y de, y de comodidad y bueno, eh, en segundo lugar, eh, cambiará la forma, la, la forma de pago. Cada vez aparecen nuevas formas de pago, por lo que será más fácil ver nuevas, nuevas experiencias de uso. No hablamos eh, solo de pagos financiados, sino de métodos de pago alternativos, pago desde cuenta corriente, pagos BNPL. Bueno, las nuevas generaciones apuestan eh, más por los pagos directos e eh, inmediatos en, en detrimento del uso del crédito, por lo uh -huh. que son nuevos, nuevos, nuevos temas ¿no? como Bizum para dar cobertura pues, a estas necesidades. Uh -huh. y, y bueno, un poco por último lugar, ¿no? eh, es claro que, que el uso de las criptomonedas ¿no? se impulsará. Sin embargo, bueno, hasta ahora, no hasta que no haya una, una regulación europea clara en cuanto a su uso, pues no veremos despegar este medio de pago de, del que tanto hablamos, del que tanto se habla. Eh, vemos que va a camino a su regulación aunque aún queda tiempo para, para su implantación ¿no? a gran escala. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo puede una pasarela de pagos tecnológicamente avanzada facilitarle la vida al departamento financiero? Bueno, pues eh, son innumerables los beneficios que tiene contratar una pasarela de pagos para, para tu negocio, siendo el departamento financiero uno de los, de los más beneficiados. En primer lugar, eh, conocer los datos de los pagos como ticket medio, picos de ventas diarias, semanales, mensuales, tasas de devoluciones, tasa de fraude, procedencia de los pagos, bueno, etcétera, ¿no? Porque al final tener el control de los datos eh, permite reconocer cambios de, de tendencia y, y poder actuar de forma rápida y acorde a lo que, a lo que está sucediendo. Eh, por ejemplo, se puede determinar si es necesario Abrir un nuevo método de pago para un país específico de acuerdo al volumen de transacciones eh, procedentes de ese país. O otro ejemplo del uso de los datos pues, eh, sería reconocer cuando hay un pico de transacciones de vueltas e eh, indagar internamente qué ha sucedido. ¿no? Todo esto además en, en tiempo real y, y dotando al comercio de una capacidad de reacción enorme. Y bueno, pues eh, en segundo lugar, eh, haciendo fácil la identificación de los costes financieros, eh, fundamental también para, para los comercios, y determinar la, la rentabilidad de cada transacción. Por ejemplo, conocer las comisiones y poder realizar comparativas entre las diferentes tipologías de tarjetas, eh, tarjetas de particulares, de empresa o fuera de Europa, permitirán eh, tomar decisiones eh, de negocio como, por ejemplo, Empezar a recibir tarjeta business solo nacionales, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, en tercer lugar, eh, aunando toda la facturación en un único punto, ¿no? Con Paycomet con una sola integración, un único panel de control, ¿no? Eh, lo, lo unificas todo, ¿no? Y al usar la pasarela de Paycomet, todas las operaciones pasan por el mismo lugar, por el mismo lugar ¿no? De manera que, que reúne en un único portal todas las consultas contables, simplificando toda la gestión administrativa, ya no solo de consulta de operaciones, sino facilitando pues, la gestión de devoluciones o reduciendo enormemente pues, la, las incidencias, por ejemplo. Sí. Y bueno, pues en, en último lugar, eh, especialmente en empresas del entorno fintech empresas que vendan tecnologías SaaS, empresas de, de recobros o empresas que venden productos de cierta recurrencia, el departamento financiero eh, contando con los datos adecuados pues puede servirles para tomar decisiones de negocio pues me conviene hacer eh, cobros esporádicos o es mejor establecer recurrencias suscripciones al final la información del panel eh, la que te va a aportar ¿no? te va a permitir analizar y determinar qué tipo de experiencia de, de cliente quieres brindar pues gracias a, a las herramientas que ofrece ¿no? y, y les permitirá jugar para lograr un aumento en, en la tasa de conversión del negocio, ¿no? que al final es un poco lo que, lo que se busca. ¿no? Y bueno, pues si bien es cierto que hablamos del, del departamento financiero, en general hablamos de, del departamento que lleva los, los pagos online de, de la empresa. Bien, bien, bien. Pues muchísimas gracias por, por vuestro apoyo con PICOMET a, a las actividades de la Latina Valley y espero que nos volvamos a ver pronto en, en otra actividad. Claro que sí. <risa> Muchas gracias. Eh, gracias, Laura. Saludos. Hasta luego. Y pasamos con, eh, con en este caso, con eh, Pedro de Nisa. De Muy buenas. Bien. Hola, ¿qué tal? Emilio. Eh, eh, suele ser una de las personas que más, o al menos tu organización, es una de las organizaciones que más en boca de emprendedores suelo escuchar yo al cabo del año. Y sí, suele, así es. Y suele ser en positivo, que es, que es, siempre que tengo cuenta, que es en, en tono positivo. Pero antes de nada, ¿qué tal fue tu experiencia en el último encuentro de profesionales Fintech? Oye, Muy bien. A ver, era, era sin, mi primera experiencia en, en una actividad de este tipo. Y bueno, tardé un poquito en, en captar cómo era el funcionamiento y, y, bueno, y ver un poco que te tenías que estar moviendo... No físicamente, pero sí de forma digital entre las mesas, y ya a partir de ahí, pues ya una vez que tienes dominado el sistema, pues ya puedes, ya puedes ir. Y entonces, en fin, eh, había, era curioso, ¿no? Porque con algunos te encontrabas en distintas mesas, y, y bueno, y al final, pues el tema de discusión, pues interesante, ¿no? O sea que la verdad es que muy buena experiencia. Y Muchas recuerdo de, de las Por veces gracias. que coincidimos en la misma mesa que, que más, de uno, más de una asistente en el evento te preguntaba acerca de ventajas e inconvenientes de NISA. Eh, con lo cual, si nos pudieras comentar un poco. Bien, bueno, pues eh, encantado. A ver, nosotros, eh, a ver, como sabéis, damos financiación básicamente a emprendedores y pymes, uh -huh. eh, es decir, eh, en eh, nuestra cartera, y eh, a ver, para empezar con lo malo, con los inconvenientes, ¿no? A ver, el préstamo de NISA no suele ser un préstamo barato, es decir, nosotros estamos, pues, eh, pues cobrando... Mmm un tipo de interés que suele ser Euribor más 3,25 más 3,75. Y después también tenemos un tramo, en fin, como comentaremos quizás más adelante, dado que es un préstamo participativo, también tenemos un tramo que va en función de la rentabilidad de la empresa. ¿no? Y este tramo pues, puede ir desde el 3% hasta el 8% dependiendo del riesgo que nosotros en nuestro sistema de rating asignamos a, a la empresa. ¿no? Y después también es un préstamo que tiene una cierta rigidez, es decir, eh, eh, la idea cuando se firma un préstamo con ENISA, la idea es terminar con el préstamo según el plazo previsto. ¿no? ¿Y eh, por qué? Porque salir suele ser caro, ¿no? o sea, se suele ser caro en el sentido en que eh, solemos cobrar, eh, imagínate, por una venta de participaciones, eh, en fin, un cambio de control de la empresa, pues solemos cobrar todo, todos los intereses de golpe, ¿no? De tal manera que, uh -huh. que en fin, librarse de nosotros, pues no suele ser una buena idea, ¿no? También, también es muy buena financiación cuando más se necesita. ¿Y la parte de, de bondades? Y en cuanto a la parte de bondades, a ver, eh, la, la gran y fundamental es que no pedimos garantías, sino uh -huh. que nosotros vaya, basamos todo el, el sistema de información. Eh, Partiendo de los datos que tiene la empresa y sobre el proyecto que está proponiendo para el desarrollo. ¿no? Es decir, nosotros pues, financiamos empresas con proyectos interesantes y bueno, con cierto grado de innovación, pero siempre la innovación entendida pues, en un sentido amplio. ¿no? Es decir, nosotros no somos Cedeti que financia claramente más de, sino que nosotros, bueno, pues el grado de innovación pues, pues es relativo, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Y... Eh, y bueno, en fin, después nosotros tenemos el contacto directo con los clientes, es decir, que, que, que en fin que hay préstamos como los del ICO que van a través de una entidad financiera, pues nosotros gestionamos con el cliente pues todas las incidencias, todos los nosotros y mismos los recibos, en fin, todo este tipo de, de mecanismos y en fin cualquier dificultad que surja, pues bueno, tenemos el departamento de riesgos que ayuda pues a, a ir solventando los problemas. ¿Y cuáles son las características concretas de vuestro préstamo participativo? Sí, bueno, efectivamente, como decías, es préstamo participativo, es decir, que es una figura que, que hace unos años eh, nosotros, a ver, prácticamente quien, quien empezó a utilizar el préstamo participativo en España eh, fue Luzaro, ¿no? que es una entidad financiera de crédito que, que opera principalmente uh -huh. en el País Vasco. ¿no? Nosotros, pues bueno, de hecho somos accionistas de, de Luzaro, y bueno, pues a partir de ahí tuvimos un poco la, la posibilidad de desarrollar el, el préstamo participativo y es nuestro producto, eh, si no es el único, pero sí es, el, pero es nuestro producto estrella. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, y después es cierto que el préstamo participativo hace unos años se puso en cierta, en cierta manera de moda, pero básicamente porque había, eh, en a grupos de empresas, pues muchas veces lo que era un mecanismo para trasladar los beneficios de una empresa a otra. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, entonces, pues, en fin, Hacienda en esto mmm, se dio cuenta y entonces limitó la posibilidad de poder deducirse los intereses de los préstamos participativos a, a, en, entre grupos. ¿no? Es decir, en este caso, nuestros gastos, nuestro, los gastos de, de intereses, nuestros préstamos son claramente deducibles y no hay ninguna uh -huh. limitación en ese sentido. ¿no? Eh, bueno, como de decía, es un poco un préstamo pensando, es decir, la relación no es, eh, tan, no es capital, tampoco es la de un banco, eh, es decir, no es un préstamo ordinario, pero en fin, está entre medias, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. pues tenemos, como te decía, pues un préstamo que es rígido en cuanto a plazos, eh, también cuando se... Cuando se amortiza, pues se tiene que tener previsto un incremento de los recursos propios de la empresa. En fin, que, que es una relación mixta. La gran ventaja es que no intervenimos en la gestión de la empresa, ¿no? Es decir, el empresario pues, sigue con su actividad y nosotros nos limitamos a financiar, ¿no? Mm. Eh, por cierto, lo que comentabas de que era un, una financiación cara, eh, eh, todo puede ser bastante relativo porque con, con el posible subo, sub, subida de los tipos de interés, Euribor, eh, costes bancarios, etc., eh, creo que en el mercado nos vamos a ver cambios en el muy en el corto plazo de cara a financiación. Uh -huh. Sí, seguramente. seguramente. Y nosotros eh, vamos siempre un paso atrás del mercado. ¿no? Es decir, uh -huh. que... Eh, es, es cierto que nuestro, nuestro préstamo está referenciado al Euribor. Eh, en este caso estamos cobrando en la línea de jóvenes emprendedores Euribor más 3.25 y en el resto de líneas, es decir, pymes, eh, EBT, empresas de base tecnológica, emprendedoras digitales y también una línea de agroimpulso, pues en todas estas estamos cobrando Euribor más 3.75. O sea, que en la medida en que suba el Oribor, subiremos también el... el y como, como muy rapidito, pero como experto en la, en la materia, ¿cuánto tiempo aproximado crees que tardará en, en que la financiación a nivel de, de coste emprendedor varíe eh, sensiblemente? Un, un ya, cálculo pero, aproximado en tiempo. ¿Cuándo variaría la, la, el, el coste sí. por parte de NISA? No, pues, y, no y, de, y del mercado en general. O sea, ¿cuándo crees...? que puede tardar en que eh, todo lo que está pasando a nivel, a nivel bancario de, de financiación se refleje en, en que el emprendedor vaya a contratar financiación y se encuentre eh, cambios. Hombre, a ver, en, en sí hay mucho efecto inmediato, ¿no? Es decir, uh -huh. de hecho ya se está notando, ¿no? Es decir, el hecho de que el Euribor esté subiendo y esto, el mercado se comporta un poco al unísono, ¿no? Vale. Es decir, de hecho ya hay muchos artículos en prensa sobre el cuánto va a representar los costes de hipoteca y demás, ¿no? es decir, que en ese, en ese sentido hay, habrá, un, habrá un, pues un efecto inmediato. ¿no? Y uh -huh. después sí hay un efecto a más medio plazo que es eh, qué disponibilidad tendrán los emprendedores de financiación en el futuro. ¿no? Uh -huh. bueno, es cierto uh -huh. que, que la percepción del riesgo por parte de las entidades financieras pues eh, termina por, por limitar el acceso al riesgo de determinados sectores. ¿no? Y, y, ahí, y ahí me temo que, que fictemos, en este momento estamos afrontando este riesgo, aunque todavía nos se está notando. Vale, entiendo. Pues muchísimas gracias, Pedro, por tus aportaciones a este, a este directo y a esta entrevista y espero verte en una de nuestras próximas actividades. Encantado. Yo soy un fan tuyo ya, o sea que por mí encantado. <risa> y no y por, por lo por lo que estás compartiendo también me estoy haciendo fan tuyo. Pues muchísimas gracias Pedro y nos vemos la próxima. Saludos. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a pasar con Gregorio López. Muy buenas. Muy buenas. Eh, y contigo íbamos a hablar acerca de análisis de información eh, financiera, pero antes de nada, eh, darte las gracias por el, el apoyo eh, que, le, que has realizado con Smart Grow a la actividad Fintech y que siempre se agradece que, que, que alguien que ya iba a asistir simplemente como asistente dijera, eh, apoyo el evento porque creo que hay que apoyar a la industria. Muchísimas gracias. Eh, a ti. Coño, que me vino bien. <ríe> que no fue... ¿Para qué te voy a decir? No, eh, la verdad es que, eh, Jolín, haces unos eventos bastante buenos y, y sacar esa cantidad de personas interesadas en todo el tema de FinTech es bastante complejo. O sea, mm. Me parece, vamos, uno de los mejores sitios para, para poder... Ah, Pero... hacer un te lo agradezco y, y de hecho estamos preparando nuevas actividades, esperemos contar con vosotros. Y es que eh, hablando concretamente acerca de, de lo que os escuché en vuestra mesa, eh, tratáis mucho el análisis de una manera distinta de la información financiera para no solo eh, centrarse en los balances de una empresa. ¿Qué hacéis exactamente? Eh, vamos a ver. No, lo, lo hacemos porque no tenemos otra, en el sentido de que de que los productos o sea, nos dedicamos a hacer análisis de rating bancario. El rating bancario no vamos a inventar la rueda, eh, por lo menos en España tiene que haber cinco, en, el banco, en la banca tradicional de 5 a 10.000 analistas que, que revisan que una empresa pueda hacer, que, que la forma de análisis muy enfocada, ...a al, los al, al, al balances, a las cuentas de resultados... Es, eh, ...todo eso se hace porque lo que, lo que un banco quiere analizar... ...es el posible default de una empresa, la posible quiebra de una empresa. Nosotros hemos tenido que ir por otro sitio para poder, para, para poder eh, ser competitivos... ...y para poder trabajar. ¿Qué otro sitio puede sacar fuera del default de una empresa? La relación entre cliente y proveedor. Eh, por, por ejemplo como el, siempre pongo de ejemplo ahora que estamos haciendo un banco de bares eh, para prestar a los bares eh, eh, para, para prestar a los bares circulante para poder comprar a, los, a sus proveedores de distribución ¿cómo narices somos capaces de poder prestar un bar? Pues la única posibilidad que tenemos en su caso es por ejemplo basarnos en las ventas que ha hecho en los últimos meses con su TPU, con su datáforo saber Ajá. cuántas ventas han hecho en su dataforma y, y, y hacer cuentas sobre ello eh, ahora mismo estamos con, con varias cadenas hoteleras, pues con las cadenas hoteleras una, una relación muy parecida, una relación de ver qué relación tiene con su cliente, no cuánto ha facturado, cuánto va a facturar o cuánto esto, que eso eh, eh, se sigue mirando, pero en pero la manera de, oye, en Booking, ¿cuántas reservas eh, tienen los próximos tres meses? Oye, en los últimos seis meses, en Booking o en Experian, ¿cuántas eh, cancelaciones tuvieron? Eh, eh, por ejemplo, para mí en España, siempre te con a que te nombres aunque sean competencia mía, ¿no? Ritmo me parece maravillosa, que es la que ha, ha atacado esta, ese pulsero de order final, esa, esa manera distinta de poder analizar eh, basándonos en, en el revenue de, de, del, del usuario. Por ejemplo, nosotros... Eh, hacemos mucho adelanto de factura y no nos importa tus cuentas de resultados o, o tus costes o cuánto tengas de sirve o cuánto tengas de apagamiento Nos interesa es la relación que tienes con tu cliente. En el caso, por ejemplo, del mundo de retail, eh, capturamos una información que se llama EDI, que sabemos cuándo ¿Cuándo te dicen el pedido? ¿Cuándo llegó al almacén? ¿Si hubo retrasos? ¿Si estás teniendo más pedidos o menos? O sea, sabemos que tú, Jamones Manolo, por poner un ejemplo, con, con Carrefour, ¿cómo narices está yendo, cómo, cómo está, está yendo tu, tu modelo con ellos? Si te están haciendo más pedidos, si estás haciendo mayores descuentos, si estás retrasándote en llegar al almacén, intangibles... Eh, que no, que no, que en un mundo financiero acaban siendo solo números y, y aquí intentamos, digamos decir, unir el mundo, el mundo, el, el mundo logístico con el mundo financiero. Mm -hmm. eh, esa es la manera que, que hemos tenido para poder, nos conectamos a CRM's a, a, CRM, a marketplaces como Amazon o Booking, a programas de contabilidad, a el pago aplazado directamente a a, a, a, Jolina, a a Seguridad Social o Hacienda para descargarte modelos bancarios. no sé mil, mil maneras distintas de poder de poder eh, sí. analizar de manera distinta y sobre todo poder automatizar el proceso de que la factura nueva no, se la te, no te la tengan que enviar, sino que la vas recogiendo y le vas, y le vas prestando el dinero, y sobre todo trabajando en circulante, que es el que menos riesgo tiene para, para poder hacer todo eso. Uh -huh. Entiendo. Por claro. lo que comentabas de que el caso del bar, que me parece muy, muy concreto, eh, la recomendación que le hago yo a cualquier emprendedor, que lo tenga todo limpio, que lo tenga todo demostrable, traceable, con TPV. Porque la tendencia que pueda pueda tener algún pequeño comercio es decir, mira, no lo pasemos por TPV para, para precisamente que no quede constancia. A lo mejor para casos de búsqueda de financiación eh, os cortaría a vosotros una, esa posibilidad de poder ayudarles. Exactamente. Eh, es que ya hay… Bueno, pagar… Pero hay que… Eh, no, es que así pago me menos… Bueno, hombre. Hay, hay, que, hay que dejarlo todo completamente transparente, por ejemplo en el caso de los bares, nuestro proceso es muy sencillo, en el sentido de que capturamos, perdona que tengo un postipado <ríe> cuidado, ya que, bueno, voy a frío pero que estos días con los días que ha hecho me rollo <ríe> eh, eh, por ejemplo nosotros, ¿cómo devolvemos el dinero? que encima no tenemos un ejército de abogados como tiene un, un banco para meterte miedo, para, para, para estar sí. en el datáfono. oye cada, un 10% de todas las ventas va a ir, van a ir con usando discos a nuestro datáfono para poder ir devolviendo el dinero que, estás, que, que, te, que te hemos dado de circulante. Y, y todo lo que se intenta... Es que en el mundo de las startups, como siempre tienes inversores y, y eso siempre tienes que dejar balances, tienes que dejar un poquito los números bonitos, pero en otros negocios muy más personales no sí. se tiene en cuenta todo eso y al final siempre vas a tener que usar un banco, siempre vas a tener que usar una forma de financiación. Y lo que te has ahorrado de impuestos, que en parte es muy feo y es el, eh, no pagarlos, hace que lo vas a tener que pagar al banco de intereses de más. Y uh -huh. más que nada que llevamos unos años ya donde los tipos de interés varían un montón dependiendo de cada empresa. Y sí. yo creo que ese esfuerzo no, no sale a cuenta. Con lo cual, eh, la mayor transparencia posible que al final sale a cuenta. Eso es. Y para quienes os quieran contactar, eh, o cuál sería el tipo de cliente, el tipo de eh, audiencia que nos está escuchando que podría estar interesado en vuestros servicios para contactaros. Vale, eh, nosotros, eh, bueno, nosotros trabajamos para, para, para empresas grandes, o sea, en el sentido uh -huh. de que nosotros trabajamos para CC, para Caixa, para.. Casa, para y nos ha invertido en una pequeña un pequeño banco una pequeña financiera uh -huh. que se llama Crealsa uh -huh. eh, crea, eh, que es la sobre todo la que aporta todo el capital o sea nosotros analizamos y ellos son los que ponen el dinero para prestar eh, eso cuando cuando empiezas a, a montar tu empresa nosotros hemos llegado a prestar casi 10 millones de euros lo que eh, en los primeros en el primer año de vida porque eh, eh, nadie te compra tu rating nadie te compra tu uh -huh. estímase eh, diciendo oye tú a ver, que me estás diciendo de quién eres tú para que yo te preste 5 millones para tus clientes usando tu tecnología. Así que tuvimos que arrancar nosotros consiguiendo con inversores privados tipo cross-lending para poder conseguir llegar a esa, a esa masa y ya habiendo habiendo conseguido esto, eh, ahora mismo casi todas nuestras operaciones las trabajamos a través de Crearsa. De que eres un, un establecimiento, tienes una tienda online y tienes suscriptores, eres un hotel, eh, Trabajas con programas de contabilidad eh, que, que solo recibes un albarán y de la factura solo cobras y eso un banco no te lo puede coger. Nosotros trabajamos vamos, para crealsa.com y somos los que nos encargamos de hacer todo. Vale. Pues muchísimas gracias por vuestro apoyo con el crow al, al último encuentro de Fintech. Y espero poder contar con vuestro apoyo y participación en nuestras próximas actividades. Perfecto, mil gracias, ¿sabes? A Emilio. Sabes que me escribes, sabes que tarda un poquito en contestarte, siempre que soy un, puñito, un desastre. Yo te pido mil per luego perdón y ya está. <ríe> Al contrario, muchísimas gracias, Gregorio. Saludos. Así, muchísimas gracias por todo. A todo. Y pasamos eh, con Ariadna. Muy buenas. Buenas tardes, gracias por invitarme, Emilio. A ti por aceptar la, la invitación a participar en este live streaming, porque la ley de segunda oportunidad creo que es la gran desconocida como gran herramienta de salvaguarda para los, para los emprendedores. Y me digo yo, creo que Arianna nos puede, nos puede dar un punto de vista muy interesante sobre la cuestión. Así es, totalmente. Bueno, yo ahora vengo en representación de Área Jurídica Global. Somos un bufete de abogados que se podría decir que defendemos siempre al empresario, al autónomo y a la empresa, eh, no solo en la Ley de Segunda Oportunidad, como bien has apuntado, sino también haciendo compraventa de empresas, Acuerdos internacionales de comercio, reestructuraciones de empresas y como bien has dicho, nuestro target principal es el, es el derecho concursal. Ayudamos a personas, autónomos y empresarios en este caso, a poder cancelar sus deudas, quedarse a deuda cero para volver a emprender o quizás teniendo esta posibilidad e intentando fortalecer ¿no? la, la, a los distintos emprendedores para que se atrevan a, a generar negocio, a abrir eh, nuevas empresas, a poner en marcha sus ideas y bueno, paralelamente en área jurídica global también tenemos otro departamento que sería el bancario financiero procesal en el que asesoramos y apoyamos a todos estos emprendedores a la, en la búsqueda de financiación, en el tema de, de qué tiene que tener un préstamo, una hipoteca para que sea lícito, para que no hayan abusos bancarios o para que no hayan vicios ocultos en todos ellos. Entonces, damos un, un servicio completo a, al, al empresario. ¿Y un emprendedor puede cancelar sus deudas impagadas por una actividad empresarial? Así es, el 100% de las deudas. Esto lleva existiendo en España desde el año 2015. De hecho, es una ley europea que, que nace en toda Europa en ese año. En área jurídica global la empezamos a estudiar ya en el año 2014 y viene a copiar la ley de quiebras de Estados Unidos. Es una ley que allí en Estados Unidos lleva existiendo desde hace más de 100 años y permite a los emprendedores el volver a empezar. Si tienes cualquier bache en el camino, en cualquiera de tus negocios, y al final las deudas pues, te impiden seguir con, con tu recorrido, puedes cancelar el 100% de ellas y volver a emprender o simplemente tener esta relajación ¿no? en, en tu vida financiera, volver a, volver a nacer financieramente. Hay personalidades como por ejemplo Donald Trump, Steve Jobs o incluso Walt Disney que se acogieron a esta ley en Estados Unidos y gracias a ella ¿no? la economía estadounidense siempre es el sueño americano, tiramos adelante. Una mentalidad que espero que poco a poco vaya llegando a todos los países europeos. La verdad es que con esta ley yo creo que es muchísimo más fácil animar a la juventud a que pueda emprender sus distintas ideas y sobre todo con, con ella pues que se puede ir reactivando poco a poco la, la economía ¿no? que aún seguimos resentidos de esta crisis del año 2008 y que pueda ayudar a, a familias y particulares a volver a emprender, volver a empezar. Uh -huh. Y has hablado acerca de abusos bancarios. Eh, en mi caso estoy teniendo suerte en los últimos tiempos y no estoy experimentando, con lo cual, ¿cuáles serían los abusos? que Porque estas cosas van también por tendencias y por, y por años. Eh, los abusos más corrientes que desconocemos hoy día, tanto entre empresas y particulares, por parte de los bancos? Pues primero déjame hacerte un pequeño apunte, porque muchísimas personas consideran que nunca han tenido encuentros con estos abusos bancarios y no es así. El 100%, me atrevo a decir, al menos de todo lo que hemos analizado en el despacho área jurídica global, eh, de los préstamos que hemos ido viendo en todos los años de experiencia, que llevamos más de, de 20 años en el sector financiero, tienen como mínimo una cláusula abusiva. o sea están tan normalizados en el mundo financiero que muchas veces los pasamos por alto y no es así. Yo diría que quizás el más recurrente, contestando a tu pregunta, pueden ser los, los vicios ocultos, la falta de transparencia, que sobre todo desde el punto de vista de la empresa y del empresario nos, nos podemos ir encontrando. Este, se podría traducir con una idea poco clara, ¿no? que cojas el contrato, lo empiezas a leer, lo empiezas a analizar y no lo entiendes, hay fórmulas que quizás no son las adecuadas o incluso palabras que te que te hacen entrar en, en una confusión. ¿no? Eh, si no entiendes bien eh, la resolución de una cláusula o el banco te ha obligado en algún momento a firmar un contrato, todo un, un disculpa, dentro de un contrato, un seguro. Todo esto es abusivo y la gente tiene que saber que puede reclamarlo, eh, ya seas empresario o no. Uh -huh. y, y es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si has firmado un seguro cuando no querías o porque te bonificaban cualquier tipo de cuota, podemos retrotraerlo, puedes recuperar dinero. Incluso en muchas ocasiones, y eso también muchos empresarios no lo saben, un empresario, un emprendedor, o incluso una sociedad, eh, una empresa jurídica, eh, puede considerarse eh, como consumidor. Es decir, cuando eh, tus actividades financieras eh, no, son, no están relacionadas con tu core business, Voy a poner un ejemplo para que se vea más claro. Tengo una empresa que vende coches y quiero comprar una casa, ¿no? eh, solicito financiación para poder hacer una hipoteca. En ese momento, aunque yo sea empresario, estoy siendo consumidor porque mi actividad es la venta de vehículos, no la venta de, de vivienda. Uh -huh. En ese caso, podemos reclamar cualquier tipo de abuso bancario. Hay muchísimos, desde el interés abusivo... Hasta las comisiones cobradas de más descubiertos en cuentas corrientes. Los avales, cuidado con los avales que se tienen que revisar todos ellos. Eh, bueno, los seguros, bonificaciones, es que todos, todos los productos bancarios, sean de empresas o no, tendrían que pasar por un chequeo financiero y, y jurídico. No, bien, bien, porque estoy contigo. La, la, primero, los primeros encuentros y negociaciones con bancos en mi... En mi momento juvenil de, de empresario emprendedor eh, me hicieron firmar todo tipo de contrataciones de lo más peregrino y digo que quizá, pero eh, todo, todo. O sea, todo lo, todo lo que te puedes imaginar eh, con, como cruce para decir, mira, te voy a ganar dinero por seguro, por aquello, por aquello lo demás allá. Y digo, os estáis pasando un poco. Pero el problema es que el, la necesidad aprieta mucho en el caso emprendedor y al final uno acaba firmando casi lo que el banco quiere. Así es, sí, muchas veces si no los asumes no tienes la financiación, pero más adelante, aunque ya estén firmados, puedes reclamarlos y eso aparte de que es mejor ¿no? para la vida de tu producto financiero, también es mejor para tu cartera porque estos abusos muchas veces se trasladan en, en dinero a recuperar. Estamos recuperando una media de unos 3.000, 4.000 euros por producto bancario. El otro día en, en una hipoteca recuperamos 32.000 euros. Mm, wow. O sea, que firmamos los abusos, pero después tenemos que estar atentos a la hora de poderlo reclamar. Cifras muy representativas como para tener en cuenta y, y preguntaros. Pues Ariadna López, muchísimas gracias por tu aportación a este live streaming. Y para contactarte o para encontraros a, a la área jurídica global. Pues podéis entrar en nuestra página web. Eh, llamar al teléfono que tengo por aquí. <ríe> Estamos eh, disponibles los 365 días del año para, para todos aquellos que precisen de nuestra ayuda. Pues Ariadna, muchísimas gracias y esta vez sí, espero que nos veamos en, en la próxima actividad en la semana que viene. La creo. semana que viene, ahí estaremos. Es bien, nos vemos. Nos vemos el miércoles. Saludos. Que vaya muy bien. Gracias. Y pasamos con nuestro eh, oscar nuestro último invitado de, de este live streaming. Muchísimas gracias. Buenas, Emilio. ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme. A ti por, por confirmar la participación en el live streaming. y ¿Qué tal fue la experiencia en el último encuentro? Pues muy positiva. Eh, tuvimos la oportunidad de conocer gente y hemos hecho nuevas relaciones en LinkedIn, lo cual muy positivo. Uh -huh. Y es que, eh, el, habitualmente, para, para la, la, el departamento financiero y a nivel de finanzas, la mayor preocupación suele ser en las empresas tanto ingresos como liquidez. Pero en vuestro caso concreto, ¿cuál sería vuestra mayor preocupación a nivel financiero? Bueno, justamente lo que acabas de comentar. Nosotros forma de intermediación turística entre lo que son los viajeros, que nosotros llamamos walkers, y lo que son los guías, que nosotros llamamos gurus, y eh, nuestro problema está justamente ahí. Es decir, eh, si hay restricciones a la movilidad, se ven perjudicados nuestros ingresos. Por ejemplo, eh, durante el año pasado, pues el primer trimestre fue un auténtico desastre a nivel financiero, justamente por eso. Es decir, no había prácticamente movilidad, la gente no viajaba. Ventaja, eh, este año están yendo las cosas mucho mejor y eh, también la diversificación que tenemos. Es decir, el hecho de estar en 863 ciudades en 110 países, pues, beneficia el hecho de que cuando algunas zonas tienen problemas, como puede ser ahora, Shanghai, por ejemplo, pues tenemos otras zonas, como puede ser Europa o Estados Unidos, que están abiertas. Uh -huh. y, y como eres el último invitado, me puedo dar el momento de, de preguntarte acerca de, del presente futuro. Y ya de una forma más distendida, como para, para ir terminando el live, ¿cómo afrontáis el, el este tan revuelto y movido eh, final de año 2022? Pues bueno, lo afrontamos muy bien. De hecho, eh, bueno, los números en, en esta Semana Santa ya lo han comentado todos los medios de comunicación han sido espectaculares. Nosotros, por ejemplo, eh, hemos facturado en lo que llevamos de año, que no llega a cuatro meses, el 70% de lo que facturamos en todo 2021. Es decir, los números están siendo muy positivos. Pero no solamente es por la recuperación del turismo en España, sino es que es una recuperación a nivel mundial. Es decir, el tema de la apertura, el tema de que, por ejemplo, a día de hoy eh, en España se quite la mascarilla, que prácticamente todos los países de Europa la hayan quitado ya, que Grecia e Italia la quiten el día 30. Por pues eso está favoreciendo el que la gente, bueno, mira, la llegada del calor, tema estacional, está favoreciendo lo que es la movilidad de la gente y eso favorece, pues, eh, que la gente, a más Walls, a más rutas turísticas y, por tanto, nos está aumentando mucho los ingresos. De hecho, ahora vamos a tener el problema contrario. Ahora nuestro problema es que tenemos exceso de liquidez y vamos a tener que pagar a los bancos por tener liquidez. Eh, pues, a lo mejor se varía pronto, porque lo de, tener, lo de tener que pagar por tener liquidez en los bancos, que, que me pareció una pequeña locura, pero era la realidad, es muy posible que en el corto plazo empiecen los bancos otra vez a, a dar buenas ofertas por la liquidez. Sí, el tema de la variación que está teniendo el Euribor, ha entrado el Euribor 12 meses, ha entrado en positivo, eh, anticipa una previsible subida de tipos de interés por parte de los diferentes bancos centrales y, por tanto, que los bancos empiecen a pagar por, por, por no tener que pagar ellos al Banco Central Europeo por la liquidez y, por tanto, que al menos no nos cobren a nosotros y, por otra parte, que podamos eh, gestionar mejor lo que son las puntas de tesorería. Pues me alegra que sea optimista. Me alegra, me alegra, porque no siempre en estos streaming es del todo sencillo encontrar activismo en los últimos tiempos y me alegra escucharte que, que, que estás en positivo. Bueno, ten en cuenta que venimos de una situación muy complicada, es decir, todo el año 2000 y 2021 para lo que son las empresas turísticas ha sido una situación eh, difícil, básicamente por la falta de movilidad, pero eh, como hemos comentado, eh, abril está siendo un mes espectacular. Eh, en lo que llevamos en tres meses y medio, llevamos el 70% de la facturación del año pasado. Esperamos multiplicar a estos ritmos, esperamos multiplicar por cuatro la facturación del 2021 y eso nos permite crecer. De hecho, hemos contratado otras siete personas en la compañía, con lo cual en este momento está funcionando todo muy bien. Esperemos que esto siga así y no haya ningún inconveniente que vuelva a perjudicar al turismo. Y cruzo dedito, que nos vendría absolutamente a todo genial. Pues muchísimas gracias, Óscar, por, por tu participación en este streaming y espero verte en, en nuestras próximas actividades de La Latina, ¿vale? Por supuesto, juntéis conmigo. Vale, muchísimas gracias, saludos. Hasta luego. Saludo. Y con vosotros me quedo un momentito breve para daros las gracias a los que habéis estado en directo, para comentaros a los que nos veáis indiferidos, que espero que, que os haya gustado eh, esta hora y media de entrevista a nuestra decena de, de invitados e invitadas. Y que si os ha gustado, dejar comentarios, si no, también que los le, lo leeré sin falta. Y si os ha gustado, pues compartir. Eh, este directo eh, ya en diferido. Nos vemos en el nos vemos en el próximo streaming en directo, que será en unas dos semanas aproximadamente. Quiero que voy a intentar organizar algo antes. Y muchísimas gracias por estar ahí uh, para todos. Saludos y nos vemos en el próximo directo o en el próximo vídeo en mis canales sociales. Saludos.